Bueno, vamos a ver el, el coseno de alfa menos beta. Alfa es este ángulo y beta es este ángulo. Entonces, alfa menos beta es este ángulo. Por D vamos a pasar una normal. Y va a intersecar a, esta, a esta, este segmento el C. Fíjense que yo puedo cambiar, cambio primero alfa y después cambio beta, ¿Sí? Básicamente, bajé esta perpendicular y me topé con un punto B. Entonces, el triángulo AC, esto me va a valer 1, me, va me va a quedar un triángulo celeste y un triángulo marrón el triángulo marrón con este arco beta y el triángulo celeste con el ángulo alfa menos beta bueno, pero si esto es 1 y al ser esto beta y al ser esto normal este es el coseno de beta y este es el seno de beta Qué es lo que está escrito acá AD es el coseno de beta y DC es el seno de beta. Bueno, diré una perpendicular a B. Entonces, este ángulo me quedó fijado. Es el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque este lado es normal a este lado. Y este lado es normal a este lado. entonces este triangulito de acá este triangulito de acá tiene este ángulo alfa y también es rectángulo AM, AM no es más que fíjense AM con este triángulo, el triángulo AMD AMD tiene este ángulo alfa y es rectángulo en M. Por tanto, AM es coseno de beta por coseno de alfa. Que es lo que está escrito acá. Y fíjense, AB, que es importante, en este triángulo celeste, AB es el coseno... De A de alfa menos beta. AB en este triángulo de hipotenusa 1 es el coseno de alfa menos beta, es el que yo ando, Pero AB es igual a AM más MB. Y Am ya he visto, ya vimos, que es coseno de beta por coseno de alfa. ¿sí? que ya lo quisimos terminar acá, pero bueno, mb que es, es lo mismo que m'c. Y m'c en este triángulo, en este triángulo, en este triángulo, es seno de beta por el seno de alfa. ¿Sí? Es lo que está escrito acá. Entonces, esto es... Coseno de alfa por coseno de beta, y esto es seno de alfa por el seno de beta. Conclusión: coseno de alfa menos beta es igual a coseno de beta por coseno de alfa más seno de beta por seno de alfa. Muchas gracias.